Retornamos por aquí nuevamente. Yo le decía al hacer la pausa una trayectoria de más de 50 años, para ser exactos 53 años precisamente, se estarán cumpliendo en este 2022 una trayectoria de trabajo totalmente purcra e íntegra. Muchos de nosotros nos hemos inspirado en la televisión, viéndolo a él con ese importante espacio que ha tenido firme día tras día en el aire en la televisión dominicana. Su paso por la historia de manera muy importante, una de las personas que estuvo más cerca, yo creo que si para mí no es el que más, uno de ellos, para no echar a un lado a los demás que han estado ahí, al lado de Francisco Alberto Camaño. Pero no solamente eso, la UNESCO, la UNESCO lo reconoció por su trayectoria, y su apego al ejercicio de la comunicación en República Dominicana. Me siento totalmente honrado y con un sueño hecho realidad teniendo aquí en los estudios de Teledebate a don Ercilio Veloz Don Ercilio, bienvenido a este espacio de su amigo Mario Rivadulla. Realmente, debo decir que cuando se inauguró este canal sí. nosotros jamás pensamos que se iba a convertir, a convertir en lo que es hoy. Sí. Un canal... Del alcance nacional e internacional. Sí, sí. Y además, venir aquí es como ir a cualquier canal de televisión de los Estados Unidos. En la forma en que está, cómo se ha manejado, cómo lo han tratado. O sea, lo felicito a ustedes, los que trabajan aquí en este canal. Y además, venir un día como hoy, Día Mundial, que se celebra la libertad de prensa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Derecho de todo el mundo a hablar. Sí. Hablar en los medios radiales, escritos y televisivos. Sí. Y por cualquier otra vía. Yeah. Y eso lo consagra justamente lo que ha hecho la UNESCO, sí. eh, que hoy reconoce en cada país, sí. reconoce a una persona. Claro que sí. En cada país reconoce a una persona. Nosotros tuvimos la suerte de que justamente en el día de hoy pues, sí. nos reconoció el Colegio de Periodistas, sí. y con la presencia, aunque vía... Eh, vía digital, es, los mecanismos, vía que es muy importante. Con nuestro embajador en, la, digo, perdón, en París. Sí. De manera que para mí es un día de mucha importancia, y sobre todo estar en un programa como este, creado por un gran amigo mío, sí. como lo fue don Mario Rivadulla. Para mí una institución del periodismo tanto en Cuba como en la República Dominicana. Es don Mario Rivadulla, un hombre que no le hizo daño a nadie, un hombre con un don de gente extraordinario, un hombre que, bueno, yo conocí su familia en Cuba, sí, claro. él me pidió que, que llevara algo a sus familiares, y si él era así, con esa, con, esa, con esa amabilidad, con ese respeto para todo el mundo, así era su madre también, sí. y sus hijas, yo la conocí en Cuba. Es decir, que me siento honrado, por varias cosas sí. en el día de hoy, y más estar en un programa dirigido por usted. Eh, tengo que, que hilar muy fino, eh. porque estoy con un joven que se ha, está abriendo paso sí. en estos menesteres, que no es tarea fácil. No. En el caso nuestro, que ahora en diciembre cumplimos 53 años en la televisión sí. con el pueblo cuestiona sí. pero además tenemos 59 años que nos iniciamos en la radio. Sí. Y naturalmente, pues, en ambas cosas hemos hecho lo que hemos podido y lo que nosotros hemos creído sí, sí, que beneficia sí. al pueblo dominicano. Entre ellas, naturalmente, luchar por el respeto a los derechos humanos, luchar por las libertades públicas en, en sentido general, sí. la libertad de prensa, la libertad de opinión, respeto a la dignidad humana, sí. a la dignidad humana, sí, que, que es fundamental, cosas que en determinados regímenes de República Dominicana, se le ha tratado patada. Sí. Entonces nosotros que venimos, y yo lo digo así con mucha satisfacción, de momentos extraordinarios de la historia dominicana, pues cuando venimos a un programa de televisión tenemos que hacer eh, malabares para de todo un poco sí, sí, sí. poder comentar claro que acontecimientos sí. que estremecieron la conciencia nacional, pero más aún acontecimientos que nunca podrán ser borrados de la historia dominicana. De la historia dominicana. Hay tres que yo siempre hablo de ellos. Escúcheme sí. el yo, que nosotros hablamos de ellos. Primero, la llegada de Don Juan Bosch al gobierno. Claro que sí. Aquel 27 de febrero del año 1963. Después de haber ganado unas elecciones democráticas el 20 de diciembre de 1962. La vuelta a la democracia, exacto, República Dominicana. Exacto. Pero además hay que recordar que ese gobierno de Juan Bosch fue siete vecinos, como sí, se dice, sí. porque siete meses después estaba siendo derrocado sí. para nosotros por lo peor de la sociedad dominicana, por la ultraderecha de este país, sí. que le calentó el oído a los militares y, ¿por qué no?, hasta un sector de la iglesia católica. Sí. Pero más aún, ese golpe de Estado provocó algo como fue que Manolo Tavares Justo, para mí un héroe nacional, para mí no, para todo el mundo, claro. porque fue declarado héroe nacional, sí, claro. se fue a las montañas a cumplir su palabra, porque él había dicho dos veces que si la oligarquía seguía atentando contra libertades y contra el gobierno legalmente constituido, el 14 de junio sabía dónde estaban las, las escarpadas montañas de Quisqueya. Sí. Pedimos a Manolo y a cerca de 30 grandes dominicanos pero no quedó ahí. Vino entonces el golpe de Estado contra Juan Bocho. Nosotros mantenemos de que si no se hubiese derrocado a Juan Bocho, aquel fatídico 25 de septiembre del año 1963, si no se derroca a Juan Bocho, sí. ni se va Manolo a la montaña, ni perdemos lo mejor de la juventud o parte de la juventud de esa época, ni tampoco hay un estallido militar, como el del 24 de abril de 1965. No se produce la revolución y mucho menos se produce la grosera, cobarde e innecesaria intervención de los Estados Unidos por segunda vez sí, sí. en el mismo siglo. Es decir, eh, para nosotros lo que vivimos esos momentos de alegrías por una parte, sí. de tristeza y dolor por la otra parte, es motivo para que todos, cada vez que tenemos la oportunidad de, digamos, al pueblo dominicano de esos males, sí. de esas cosas positivas y de esos males que provocaron acontecimientos como fue, repito, derrocamiento de Juan Bosch, que Manolo se fue a las montañas sí. y la revolución de abril de 1965. Con lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas de la época sí. y con lo mejor de la juventud dominicana, nosotros tuvimos la honra de ser uno de los 32 locutores sí. que estuvo justamente en Radio Constitucionalista. Algo que Francisco Alberto Camaño de Ño bautizó o dijo que si no hubiese sido por los locutores y esa emisora, la revolución no iba a durar dos semanas. Sí. Pero además, decir un de, un, un, algo histórico, nosotros en la emisora constitucionalista o Radio Constitución, como se le llamaba, Estábamos luchando, era el, el pleito de David contra Goliat. Sí. ¿En qué sentido? Estábamos peleando con cinco emisoras. Mi radio, Radio San Isidro, la Radio Santo Domingo Televisión, que ya estaba en manos del gobierno de Reconstrucción Nacional, la voz de los Estados Unidos y la voz de América. Es decir, era un trabajo, era un frente que teníamos abierto, que había que tener mucho valor, mucho coraje para decir, no pasarán y no pasaron. Es decir, no ganamos realmente, pero lo sentamos en la mesa de negociación. Ni tomaron a Ciudad Nueva como era su deseo. Sí. Permítame, don Ercilio, hacer una pequeña pausa, porque sé que el tema se pone muy interesante, porque sé que luego de Ciudad Nueva, yo creo que el rol no solamente del locutor, del comunicador, sino la incidencia que tuvo la posición de ustedes para poder lograr que el pueblo dominicano ...entendiera la importancia de Francisco Alberto Camayo. Claro. ¿Qué le parece? Claro. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato... ...en este interesante diálogo... ...53 años de vigencia... ...y la incidencia que tuvo que ver... ...en ese 24 de abril. Venimos en un momento. Señores, le decía... ...53 años en la televisión... ...59 en la radio nacional. Algo muy importante... Lo que en un momento se entendía que asumir un micrófono en la radio era una cuestión de tener valor y amor por su patria y más aún saber que la democracia debía permanecer en República Dominicana. Don Ercilio Velosburgo, usted hizo una cronología de ese momento cuando se llega a la radio, Radio Constitución, que precisamente usted tiene que saber que también los americanos trataban de hacer competencia con otras emisoras claro. que precisamente en el día de hoy, un día como hoy, iniciaron su difusión. Don Ercilio, ese trabajo que hicieron ustedes para poder hacerle entender al pueblo la importancia de la Vuelta a la Democracia y el papel de Francisco Alberto Camaño de Ño, don Ercilio. Eh, hay que iniciar esto con algo que la gente ignora, sí. Fue aquel 24 de abril cuando José Francisco Peña Gómez, a las 2 de la tarde, sí. entre 1 y media y 2 de la tarde, hizo un llamado al pueblo sí. en vista de que un sector de las Fuerzas Armadas Militares sí. que estaban en contra del, del triunvirato, pues hicieron preso a la Jefatura de Estado Mayor sí. en ese momento. Cuando eh, Mario Peña se lo comunicó a José Francisco Peña Gómez... Eh, José Francisco Peña Gómez se fue a Radio Comercial, sí. puso la marselleza e informó al país lo que estaba pasando en esos momentos y lanzó el pueblo a las calles. Sí. Y lanzó el pueblo a las calles, justamente, eh, esa tarde la capital estaba en un heredero un Y resulta que a las 4 de la tarde, sí. la policía de la época fue e hizo preso, a un grupo de locutores que habían tomado a Radio Santo Domingo Televisión. Sí. Amanecieron presos. Entre ellos estaba Peña Gómez, Núñez Fernández, eh, eran ocho o nueve locutores. Bueno, pero en ese momento en que la televisión estuvo en manos de ese grupo de locutores, después del llamado de Peña Gómez, para nosotros ya estaba en manos de los constitucionalistas. Fueron hechos preso el coronel Morillo López fue y lo hizo preso, claro, recibiendo órdenes del, del gobierno, amanecieron preso, pero en hora de la noche Donald Rick Cabral renunció, se sí. renunció y al día siguiente todas las azoteas de, la, de, de Ciudad Nueva sí. o de, del Distrito Nacional amanecieron llenos de jóvenes con palos, piedras, revólveres, escopetas, en fin, aparte de las armas que ya se le habían entregado a ellos. Eso hizo que el pueblo pues se desbordara. Sí. Justamente, hablamos del 25. El Sirio Veloz ingresa a la Revolución el 25 a las 5 de la tarde, uh -huh. hasta el día 3, justamente el 3 de septiembre, a las 12 del mediodía, cuando di, de, nos dio Franklin Domínguez, que era el director de la emisora, cinco minutos a cada locutor para que se despidiera del pueblo. Y wow. de ahí, la tarde... Un, un, un momento crucial, don Arcillo. Un momento crucial. Sí. Y tuve la suerte de que se me escogió entre los tres locutores que iban a presentar a García Godoy sí. al Palacio Nacional. Las fotos hablan por sí solas. Sí. Tenemos la foto de ese, de ese acto. Y a partir del día, siguiente, del día siguiente, pues empezó a hablar de lo que iba a ser la llegada de Juan Bosch a República Dominicana de su segundo exilio, que estaba sí, en Puerto Rico, sí, sí. Desde, desde, el 27, desde el día 25 de septiembre, que lo derrocaron, hasta que regresó el 25 de septiembre, Sí. justamente a las 10 de la mañana. El Sirio veloz tuvo la suerte de, junto a Luis Acosta Tejeda, sí. ser escogido entre 32 locutores para ir a presentar a Juan Bosch y a Francisco Alberto Camaño de Ño. De hecho, eh, esas fotos que recorrieron el mundo, sí. porque fue el primer abrazo entre Bosch y Camaño, y bueno sí. que la gente sepa claro eso, que sí. eh, entre el político y el militar que lo había dado todo sí. para que la República Dominicana fuera libre, independiente y soberana. Y naturalmente que todo eso se fue, eh, fue en el caso nuestro, eh, creando todavía más con más fuerza sí. el deseo de libertad, el deseo de que se respetara la soberanía nacional, el respeto de la vuelta a la constitucionalidad en elecciones. Claro, todo estaba planeado sí. para que quien gobernara después del de, de gobierno de Camaño fuera el, un gobierno provisional estaba compuesto por García Godoy y un grupo de, de, de figuras importantes del país, hasta que se celebraron las elecciones del 1 de junio sí. de 1966, donde, como era lógica, por muchísimas razones, salió ganando el doctor Joaquín Balaguer. En aquel momento no los entendíamos lo que estábamos en la revolución, pero si los americanos vinieron al país sí. para que Juan Bosch no siguiera gobernando el país, ellos no se iban a dar el lujo de permitir que Juan Bosch, ganar las elecciones. Entonces tenían ahí a Joaquín Balaguer, sí, sí. que fue lo que Lyndon Johnson le recomendó el 16 de junio. Después del 15 de junio, que fue la segunda gran batalla sí. de la revolución, el presidente Johnson le, le dijo que el hombrecito que podía resolver el problema de aquí era Joaquín Balaguer. Ese hombrecito sí. que tenía a Trujillo. Don Garcilio, perdóneme porque quiero interrumpirle, porque usted mencionó esa segunda batalla, mm -hmm. que usted sabe que tal vez con esta no se ha hecho tanto alarme, pero fue una batalla que donde hubo una gran baja y los dominicanos pudieron dar un golpe contundente en ese momento. Si pudiera hablarme un poquitico de eso, claro, por Claro, claro, porque estuve ahí, eh, vi, visité varias veces durante el, el día 15 sí. la morgue del padre Villini, y cada vez que entraba salía llorando. Sí. Amigos muertos, ah. niños muertos, muchachas, señoritas, destrozadas, ah. con la bazooka, sí, con los sí, cañones sí. de los norteamericanos. Eh, naturalmente que eso les salió muy caro a ellos, sí. porque no fueron dos, tres, cuatro, cinco, ni, ni cien siquiera. Fueron muchos los norteamericanos que cayeron ahí. Sí, sí. Porque además teníamos un frente de militar de, de comandantes de los de los de los grupos que se habían organizado en sí, comandos, sí. que no dejaron pasarlo de Santa Bárbara. Porque el móvil de ellos era tomar, sí. ya habían tomado el Palacio Nacional, pero el móvil de ellos era tomar los bancos. Sí. Si tomaban los bancos, el que tiene el palacio y tiene los bancos, tiene ya el, el control total. el control total sí. pero Cabaño... ¿Estaban ahí los grupos Rana ya, don Ercilius? Sí, claro que sí. sí. Y todo eso fue gracias a Pichirilo, a Monterache, sí. a los... A los a los comandos que se habían organizado de militares y de civiles, que lo dieron todo a cambio de que no pasaran de Santa Bárbara. Sí, y sí. eso hizo que ese día, si no triunfamos totalmente, sí. por lo menos lo paramos en seco a ellos. Claro. Ese día fue realmente para mí, y lo voy a decir y me van a costar la inmodestia, no, en horas de la tarde, cuando nos quitaron la, la energía eléctrica, eh, algunos locutores, por razones de familiares, sí. eh, se fueron para la otra zona, no no para el otro bando, sino sí. porque tenían sus familiares, pensaron que todo estaba perdido. Sí. Sin embargo, quedamos dos locutores ahí y, y yo recuerdo que a las 4 de la tarde ya yo no tenía voz, sí. no tenía voz agotado de, de, eh, de, del agotado, constante trabajo. Y eso provocó algo que se ve agradecido toda la vida. Ah bueno, fuimos a los bomberos a buscar una planta de emergencia sí. y salimos al aire otra vez. Pues eso provocó que Tony LaFul y me va a excusar lo que voy a decir, publicar un artículo que yo siempre tengo que mencionarlo. La tarde de Quercilio se convirtió en gigante. Excelente, Dios mío. La tarde de Quercilio se convirtió en gigante. Se va a hacer llegar ese trabajo para que usted vea que no hablo por hablar. Y todas esas cosas me fueron a mí, en cierta medida, puliendo, eh, haciéndome más fuerte. Forja, forjando fueron, ese, jando, ese carácter para permanecer el el carácter firme. Sí, que claro. había que luchar sí. por la soberanía nacional porque si Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, si, si Duarte, Sánchez y Mella lo hicieron contra los españoles y luego Luperón contra, no, perdón, contra los haitianos y luego Luperón contra los españoles, sí. y, y pensando en los acontecimientos históricos, por ejemplo, el caso de la restauración, que la juventud lo ignora, sí. el caso de la restauración, ¿qué pasó el 2 de mayo, por ejemplo, cuando un grupo de, de patriotas dominicanos se lanzaron a las calles porque la, la, la, la, la, los españoles vinieron aquí en marzo, sí. primero de marzo. Y el día 2 de mayo, 2 de mayo un grupo de, de patriotas dominicanos encabezado por José Contreras y Cayetano Germosén produjeron el primer levantamiento popular contra la anexión a España. Eso fue uno. Número dos, a partir de ese momento, el pueblo empezó mira, a organizarse sí. a organizarse para dar al traste con esa entrega que hizo Pedro Santana ya para el 16 de agosto del año 1865. Es decir, el pueblo dominicano. Y este es un pueblo valeroso, con una historia como pocos pueblos en el mundo la tienen. Siempre he sido, hemos sido David contra Goliat. Pero sí. además hemos tenido que luchar contra los franceses, contra los ingleses, contra los haitianos, contra los norteamericanos, y contra los españoles. Sí, sí. Ningún pueblo en el mundo ha tenido que luchar para defender su soberanía más que el pueblo dominicano. Por eso le digo, eh, eh, a grandes rasgos, sí. les voy dando pincelada de esos acontecimientos del ayer que hay que recordarlo hoy, porque fue justamente lo que pasó el 24 de abril, cuando Francisco, José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo a las calles y cuando Camaño, cuando Francisco Alberto Camaño deñó le dijo al embajador americano, le echó a un San Antonio y cogió para el puente. Sí. Y ahí se produjo la gran batalla del puente, que fue la primera y la más fuerte, la más terrible de los dominicanos que murieron, tanto de la parte nuestra como de parte de los soldados, que no tenían la culpa esos soldados porque estaban cumpliendo órdenes y eran al fin y al cabo hermanos nuestros. Sí. Pero estaban cumpliendo órdenes, y son las funciones de un militar cumplir órdenes. Pero más aún, hay que recordar de que todos esos acontecimientos hicieron que el pueblo se fuera eh, compenetrando más con el movimiento eh, constitucionalista. Pero, como le dije hace un momento, era David Contragolía, contra porque Radio Constitucionalista y los 32 locutores teníamos a cinco emisoras en contra. Sí. Cinco emisoras en contra, como le dije. Radio San Isidro, Mis Radio, Radio Santo Domingo Televisión, La Voz de los Estados Unidos y La Voz de América. Sin embargo, no pudieron vencer porque la dignidad y la verdad estaban de parte nuestra. Don Ercilio, se no ha agotado el tiempo, lamentablemente, una interesante conversación con usted. Pasar balance 53 años en la televisión y 59 en la radio nacional. Faltarían tres o cuatro días para poder conversar. Yo me comprometo con toda nuestra audiencia nuevamente invitar a don Ercilio Velosburgo, no solamente por el reconocimiento que hace la UNESCO en el día de hoy, por lo que es la libertad de prensa y demás, sino... Por la trayectoria y la dedicación para preservar la democracia en República Dominicana. Don Ercilio, muchísimas gracias por su no, tiempo. No, no, no, el honrado soy yo, gracias a usted. Gracias a usted por traerme aquí y yo poder decir, poder orientar en la forma que lo venimos haciendo desde que nos iniciamos en la televisión al pueblo dominicano y de manera especial a la juventud, cuáles han sido los acontecimientos más trascendentales de nuestra historia. Y como lo fue justamente el 24 de abril. ...de 1965. Don Ercilio, usted me da las gracias a mí... ...y para mí eso es un compromiso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo creo que si todavía el camino que yo recorro... ...apenas inicia con segundo... ...y el suyo tiene años, años y años... ...todavía yo me siento agradecido de usted... ...de que me dé las gracias. Ahora, esto pudiera ser que hoy en día, don Ercilio... No de la en las redes sociales, no, no se produzca un trending topic en una cuenta de redes sociales, pero sí se produce lo que dice don Ercilio Velosburgo, para que nuestra juventud pueda conocer la historia y sepa lo que le ha costado a hombres y mujeres como don Ercilio Velosburgo poder lograr la democracia en República Dominicana. Y lo más importante, su trabajo en la comunicación en favor de este pueblo. Don Ercilio, muchísimas gracias. A gracias. gracias a usted.